Presentamos el editorial hoy titulado Amagar y no dar. El Colegio Médico Dominicano rechazó la flexibilidad de horario dispuesta por el gobierno los días 24 y 31 de diciembre porque ello conllevará una gran movilización y reuniones sociales que incidirán en una mayor expansión del virus del COVID-19. Así lo expresó el presidente del gremio, doctor Waldo Suero, al señalar que esa medida contradice el protocolo de bioseguridad establecido frente a la pandemia y llevará a la masiva propagación del virus. El Gabinete de Salud del Gobierno establece que por el incremento de la incidencia del coronavirus en el país, el toque de queda será de 7 de la noche a 5 de la mañana con un libre tránsito hasta las 9 de la noche en el Distrito Nacional y otros territorios de mayor contagio. Además que el 24 y el 31 de diciembre, fechas de celebración de Nochebuena y Año Nuevo, el horario de toque de queda será de 7 de la noche a 5 de la mañana y libre tránsito hasta la 1 de la madrugada de los días 25 y 1 de enero. Mientras en el mundo las medidas para frenar la segunda ola son endurecidas, aquí la flexibilizan. Y peor cuando el anuncio lo que crea es confusión en la población porque lo que hace es amagar y no dar y nadie sabe cuál es el horario real. Hay que cuidarse más de la cuenta con tantos locos sueltos y confundidos. Hasta el próximo comentario.